usar mejor la pistola vamos a meternos por aquí Solo le revientas la cabeza está excelente ya sí de eso me acuerdo de eso me acuerdo miren toda esa sangre cabrón. miren eso cabrón. no mames esto sí se lucieron otra vez ¿eh? esto sí había sangre pero no recuerdo que fuera tan así ¿eh? tan tan salpicadera vamos a llamarlo Sí, lo mejoraron, definitivamente eso está muy bien, muy mejorado Para los que nos gusta la salsa de tomate este, Está muy bien Solito se mató, no mames Eso sí está chingón, eso no pasaba en el primero eh. Eso no pasaba al menos yo no recuerdo que se mataran con una. O sea, sí se podían matar con las, los explosivos, pero que tú los explotaras, ¿no? No, no me acuerdo. O sea, esto sí fue todo cagado, estuvo muy cagado de la risa, muy chistoso. ¿El portal? Es el portal, ¿verdad? Sí, porque No recuerdo, no, no hay nada que arriba ya. Ya, lo, ya lo abrí Y eso es todo Aguanten, aquí está Unas shells De repente se oye en el fondo eh, Gritos de, de humanos Gritos de caballos Relinchos de caballos Eso, eso era parte del original que pues también gustaba bastante al menos a mí me gustaba era como una ambientación bastante pasable en su realismo Me los eché a los dos de un solo... Miren eso, cabrón. Eso era una de las cosas chingonas que ya no tienen hoy, cabrón. ¿Por qué no pueden hacerlo así? Incluso mejorarlo, cabrón. Los pinches juegos. Esa... Sé que esa vista, Sé que es algo... Esto, esto es lo que falta. El poder reventar la cabeza después de muertos. Es lo único que les falta. No es mucho, pero realmente... Eso también me gustó que los cuerpos se queden... Muy bien, muy bien para los de Night. La verdad valió la pena, valió la pena el haber comprado otra vez a Turok 2. O sea, que nos recarguen toda la energía. Esta chica que nos recargue toda. Y es que estaba guapa, estaba rica, eh? estaba guapa, como dicen los españoles. La... Estaba muy bien la chica esta, pero no sé por qué para Turok 3 le cambian el color de piel, le cambian el color de pelo. Aquí la ven, si ustedes su color de piel es blanca. y Su color de pelo es azul, azul claro. Tómala, azul claro. Y en el Turok 3 de repente como que no sé qué mierda pasó, que se fue a las playas a broncearse y, y, y se empintó el pelo, pero de negro. Ah, que a veces, a veces atrás de estas madres había. Bueno, no importa. Y se tintó el pelo de negro y, y ya parecía otra, otra de esas indo indoamericanas que no tenía ni para qué. No, no tiene. No tenían ni, ni, ni. No tienen ni.. No tiene ni caso que la hayan cambiado de color a ese. Esa estupidez de que. Es que, es que para que. No sea uno racista y puras estupideces así. Bueno, este. Esa. esa ideología tan pendeja de, de, de. Rejoden hasta los propios. la propia historia de los videojuegos. O de la. o, de la, o la.. historia de de, de. de alguna.. de alguna novela como es Turok. O sea. Se supone que la chica creo que es un pinche alien, cabrón. O sea, no tenía para qué cambiarse de color, no tenían para qué cambiarle de, de color. Esta es otra de las cosas, como ya hemos mencionado, que nos cagó los botones, la, la configuración. La configuración de botones está jodida, pero bueno, uno de cal por 20 de arena creo que está muy bien. Esto era otra cosa que, me, que nos gustaba, es todavía así, matar a las. A la madre, no recuerdo que salieron tanta cabrón aquí. ¿eh? A la madre, que si nos están dando con todo, cara? Se están hernardecidos aquí, enardecidos Hernardecidos, dije, es enardecidos. Hilt. El depredador, esto fue copia del depredador que se autodestruía. Ay, que rico, mira, una costillita, mira, qué bonito. A ver, aquí sí ya, aquí sí ya. no sé. O sea, que sí, de ahí vengo, de ahí vengo. No hay duda de eso. A ver. Sí, creo que sí, creo que no tengo que regresarme. Ahí estoy confundido. Pero vamos a continuar. Otro que se autodestruye este, Creo que ahí no hay nada, ¿eh? creo que no... No tengo que saltar ni nada de eso Creo, no sé Otra vez la destrucción, ahí debió, debió Volarle el brazo o algo, pero pues no No está funcionando Por alguna razón Aquí sí se exageraron un poco, siento Ok, se autodestruyó otra vez ¡Wow! ¡Dónde está la garra! La garra, la garra. de todos, estos son los que más me hacen daño no mames qué mamadas de todos los monstruos estos son los más castrosos y los que más me han hecho daño los más chiquitos no estoy seguro si ir por ahí o qué onda pero pues ya ya no investigué lo demás no mames la diga mierda eh, la cabeza se la volé muy rico Si sí, no he podido volar brazos. Lo voy a tener que regresar porque definitivamente creo que sí me faltó esa vez. Sí me faltó, se me, lo, sí, se me lo pasé. Me faltó el portal. Miren cuánto me faltó aquí. Qué barba. Y digo, es que no sé si es que hay algo más o qué peor. la llave de nivel 3.